Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lee pintora y tras mucho tiempo voy a empezar a hacer algún que otro vídeo de cosas que me vaya gustando. En este caso les voy a traer Pokémon Masters. Llevo muchísimo tiempo jugando, la verdad. Eh, estoy bastante enganchado. Es más, tengo aquí uh, formaciones muchísimas personas, personajes nivel 100 y todo. Aquí les muestro un pequeño mmm, adelanto de todo lo que tengo Y bueno, mmm, voy a empezar un poquito, un poquito demostrando qué es lo que más o menos puede venir en, en las aperturas de reclutamiento Tengo 1860 gemas, me da para unas cuantas Y ahora mismo quiero conseguir a Lance porque realmente tengo a Asa y ya a Nancy y a Narciso pues le queda poquito, ya que estoy grabándolo el día 1 de enero, perdón, el día 30 de diciembre del 2019, y de otro poquito acaba. Entonces la verdad que no me interesan tanto, pero Lance sí que me interesa un poquito más. Entonces vamos a probar a hacer unas tiradas, a ver si hay suerte y consigo a Lance, así que vamos a por ello. Y bueno, en este juego puedes coger joyas con coste o joyas sin coste Bueno, a revés, con coste y sin coste Las de sin coste se va consiguiendo diariamente y a través de pruebas y demás Que poco a poco les iré explicando, aunque bueno, ya todos me imagino que sabrán cómo se consigue Vamos a darle que sí y vamos a ver si hay suerte Vamos con la primera tirada Creo que no hay suerte pero bueno, vamos a ver Ahí se va acercando Bueno, bueno Siempre tengo un potenciador de 3 porque ya tengo bastante elevado a este personaje Vamos a otro Venga, Tengo un par de joyitas más, así que vamos a intentarlo Siguiente tirada. No es lance. Aviso. No es un spoiler, pero... tengo muy mala suerte. Así que no creo que vaya a salir lance. Pero vamos a intentarlo, que es lo importante. Este yo creo que va a ser de nivel 4. Mira Lorelei. Oye. Bien, consigo la quinta parte para... Para el movimiento con compi. Me va a venir genial. Ah, nivel 4. Bueno... Me quedan 1260 monedas. Vamos a probar otra más. Desarme suerte. Fíjense, si salen los alerones a los lados, no es la antena ni nada de eso, muy probablemente sea nivel 3. O oh, casi seguro que es nivel 3. En este caso es Leti. Bueno. Otro potencial de nivel 3. Me parece muy bien es lo más normal me quedan tres lanzadas más vamos a ver si es lance. lanzadas, las y este más no es malo <ríe> creo que no, que va a ser otro nivel 3 que ya tenga seguro nunca me acuerdo cómo se llama este, pero mira, nivel 4 es Man mananti Nivel 4 de 5. Bueno, mejorándolo. No pasa nada. Me parece muy bien. Me va diriendo bien. También las tiradas no son tan locas y creepy. Uh, creo que hasta la última. Bueno, pues no hay suerte. Bueno. Bueno Malta y Blizzy Y consigo la quinta nivel Ah, pues no, mira, me queda otra más Venga, ahora sí Tiene que ser Lance Último intento ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí, que no? Es ah, así. ¡Uy! que puede ser? que puede ser? Cuando se vuelve loco la Rotondex ¿Puede ser Lance? ¿Puede ser Lance? ¿Puede ser Lance? A ver. ¡Ah! Bueno, ya la tenía, pero bueno, sube al nivel. A Karen y Houndoom. Oh, podía haber sido Lance. Me otro troleado que más ha pegado el juego. Bueno, esto es así. Pues bueno, bueno, bueno, bueno. No ha podido ser Lance. Qué pena. Y. Bueno, para que no sea tan sosito el vídeo estoy empezando, no sé exactamente por dónde mmm, coger este juego para explicarles, aunque bueno, lo más interesante creo que sea enseñarles un poco cómo va el tema de las ubicaciones especiales y las pruebas de mejora, prueba de ataque, prueba de sabotaje, prueba de apoyo, que básicamente va a ser lo mejor para farmear y para poder llevar sus personajes a niveles más altos y poder así pasarse lo importante. Que es la historia principal, eh, aquí están todas y yo por suerte ya lo he terminado y bueno no descarto ir uno por uno explicando a lo mejor qué, qué equipo pueden llevar, pero la verdad que ya ni me acuerdo de, de cómo era y tengo los, tengo los entrenadores muy elevados así que no sé exactamente, pero básicamente con, con la otra parte que explico aquí en ubicaciones especiales con esta, esta prueba de mejora, prueba de ataque, prueba de sabotaje, apoyo... Con todo esto realmente puedes conseguir avanzar fácil en la historia, no es, no es tan complicado Aunque hay veces que se te draganta algún que otro entrenador Pues nada, eso por un lado Y por otro, es súper importante que vengáis aquí a la rotonda abajo a la izquierda a la derecha Y que dais las misiones, que las vayan haciendo tanto las diarias que te dan a, ahora te dan cupones. Como las de eventos. Si tienen ya activos los eventos. Pero los normales tienen que hacerlo sí o sí. Porque les dan muchísimos objetos. Muchísimas gemas. Ya ven que lo tengo bastante, bastante avanzado. Pero vamos, mira. Es importantísimo. 10 gemas, 10 gemas, 10 gemas. Aprovechar también los eventos. Ahora mismo está el evento de Navidad. No sé cuánto más va a durar. Pero está el evento de Navidad. Y bueno, ha regalado bastante. Bastante gema Creo que es este. El evento episódico de los dos campeones. Esto no. Creo que era esta. Aquí te habla de Lance, que es lo que quiero conseguir. Pero bueno, bueno, bueno. Aquí está. Lote de joyas por tiempo limitado. Bonificación de inicio de cuenta atrás del 2020. Este, por ejemplo, si lo pueden ver aquí abajo, en esta parte de aquí. Uy, dice joyas 300. Solo por haber entrado en, en, entre el día 25 y el 26 en ese horario. Igual aquí el día 26, igual el día 27. Han sido muchísimas joyas. Y esto, la sumatoria de todo esto es básicamente lo que he podido tirar. Entonces es importante aprovecharlo, entrar diariamente, más que sea 10, 15 minutos, no es mucho, el juego no es difícil, eh, el juego no te quita mucho tiempo, entonces creo que lo pueden hacer y aprovechar todas estas bonificaciones que después no, no, quieren, no quieren a Lance o no quieren a, a los que estén, no pasa nada, van, van acumulando aquí para el reclutamiento van acumulando las, las joyas, también están los puntos de reclutamiento, cuantos más reclutas tengas, más podrás reclutar a la pareja de compi que tú elijas, la que tú quieras la que tú quieras que jamás voy a llegar yo a ese, la verdad que no juego tanto por muy ambicioso que esté entonces bueno, vamos a irlo dejando por aquí espero que les haya gustado, si es así, denle like si no estás suscrito, pueden suscribirse aquí abajo, a la derecha ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Adiós!